Iker, eh, ¿a qué entidad representa? He venido aquí representando a la Federación de Personas Sordas de Galicia. Y cuéntanos un poquito qué hace la entidad, a qué se dedica. Desde la Federación, que es una ONG, el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas sordas. En general, en todos los ámbitos de la vida. Conseguir la autonomía personal de las personas sordas en todo, globalmente. ¿Y cómo valoras este tipo de actos, este tipo de encuentros y de ferias? Sinceramente, esta feria, este tipo de ferias son estupendas y lo veo como algo muy positivo en el sentido que muchas veces eh, solo nos vemos a nosotros desde nuestra propia casa, no vemos hacia afuera otras entidades y aquí es un contexto ideal para ver cada barrera o sea las barreras que tiene cada entidad y cada persona y te vas dando cuenta también algo muy importante es la creación de alianzas conocernos y crear alianzas para poder trabajar juntos eso hace que después podamos eliminar las barreras sí hablamos del trabajo en equipo del trabajo en red networking eh... También preguntarte, ¿cómo ves tú que estos actos ayudan a la visibilidad? Porque muchas veces el problema de las personas con problemas auditivos eh, es una, una diversidad sensorial que no es tan visible, que está más escondida a la, a, a, a la simple visión de la gente. Sí, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, completamente. Las personas sordas no, no son muy vistas, porque claro, no ves nos puedes ver, y claro, si tenemos un intérprete al lado, ah, bueno, ahí sí, ya te das cuenta que es sordo, o si lo ves, signando. Pero realmente en la vida diaria hay muchas barreras a las que las personas mmm, no se dan cuenta que pueden eh, afectar a las personas ser, eh, sordas y no tenemos accesibilidad, por ejemplo, a la información, tanto en la tele, no hay subtítulos, hay muchas cosas que perdemos y tenemos limitada la información. Y vemos que no, que, que es verdad que necesitamos más más visibilidad, tener más visibilidad de otras personas. Sí. Muy bien, Iker, muchas gracias por dedicarnos estos segundos, por estar con gracias nosotros. No, Gracias a ustedes, a vosotros, por, por, por venir aquí a este encuentro. Esperemos que si el año que viene estamos, podamos contar contigo nuevamente. Próximo año, espero que una persona canaria también esté aquí y que venga para acá. Prefiero que un representante canario también esté aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros.